Y para que no me tome lo tarde, yo voy a hacer un brevísimo comentario. Yo espero que ahora que se acerca la Semana Santa, el dominicano está planificando desde ahora, no le importa la cuaresma que está viviendo, lo que está pensando es en el primero de abril, jueves del triduo sacro. No están pensando en que Jesús se entregó y que estos 40 días y 40 noches representan eh, su preparación para la muerte la peor de la época, crucificado en medio de los ladrones, lo, lo, lo latigaron a un punto tal que no parecía una figura humana. Lo dejaron en el hueso. Encima de eso le colocan una corona de espina y lo ponen a cargar una pesada cruz descalzo de camino al cráneo, al gólgota. Y después... De padecer todo esto. Además, que durante los 40 días en el desierto, el diablo fue y lo tentó. Lo ponen en medio de los ladrones, la peor muerte crucificado. Le traspasan las manos y sus pies con clavos hasta sacarle toda la sangre. Y por último, un soldado con una lanza le atraviesa el costado. Estamos pensando en beber. Comienzan los muertos y los accidentes. Y como hasta ahora, eso es jueves, viernes, la gente va a tener hasta las 12 de la noche para circular. Y el sábado y el domingo, el jueves santo, que día primero, el viernes santo, que día segundo, el sábado santo de vigilia pascual, que es día 3. Y el domingo, día 4, Pascua de Resurrección, la gente va a tener hasta las 10 de la noche para beber y moverse. Eso hay que cambiarlo, presidente. Ponga vigilancia en los balnearios públicos, en las playas, en las pocas que quedan. Y en los privados, ponga límites para que todo el esfuerzo que usted está haciendo con la vacuna no se vaya ahora en la Semana Santa, porque el dominicano desde que dieron libertad es a beber y a fumar como un loco, es una sociedad perversa, viciosa. No le ha visto una cosa igual. Nosotros estamos en la era de las cavernas todavía. Y cuidado, si el hombre de las cavernas era más prudente. Y todo el esfuerzo Fíjense que AstraZeneca se retrasa, se han disminuido la frecuencia de la vacunación con las variantes que hay, 3, 4, dicen que 5 ahora, en República Dominicana, como siempre, metido en todo lo malo, ya están circulando aquí, se sigue muriendo la gente, se sigue enfermando la gente y como si nada, todo. Entonces, lo que usted ha conseguido, pudiera tener unas cifritas que se le pueden ir de las manos por... No administrar cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo. Si yo fuese usted, digo, bueno, la libertad de circulación se queda hasta el mediodía. Para que la gente que va a ir a un resort se vaya en la mañana y se quede en su resort y no pueda salir bien. Y yo restablezco el horario el lunes siguiente. Eso pudiera ser algún tipo de medida. Una sugerencia que doy. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Dígame usted. Dominicana es una raza. Que si quiere que no ver se va a morir. Eso es, eso es lo que pasa desgraciadamente en este país en vez de agarrar y estar en casa visitar monumentos ir a la iglesia la gente la coge para beber y las calles eso es algo monstruoso y las playas país la corrupción el alcohol la depravación moral, la las la el estado de promiscuidad que se vive, por eso que estamos que República Dominicana en Latinoamérica es el país número uno en embarazo en adolescentes. por encima de, de México que tiene 128 habitantes, de Brasil que anda por los 200 millones de habitantes, nosotros somos un grupito de 11 millones de habitantes. Eso es verdad, aquí mejor sí. dejan de comer para beber, buenas noches para janguear, así que le dice, dígame usted. Sí. Ese es por... Ese es el proceso de transculturación y falta de identidad. Aquí no se sabe si el hombre es mujer o la mujer es hombre. Vemos hombres con cola, arete, pintadas, las uñas, de las manos, de los pies, tatuajes, piercing en la lengua, en la nariz. Bueno, Jesucristo. Los trancos. Si no entienden a la buena, le, le aplicamos la tranquilidad que viene de tranca, de palo y de macano. es que está pasando. No diga esta mayoría. Es prohibido dejarlo. Porque si sí, la gente tiene libertad, se sí. van a los reyes, no está todo esto. Ya sabes, es algo que cuando le diga nos vamos morir todos los huevos. Le digo algo. Le digo algo. Mi hija viene a millonario no va a dejar que los resorts, que los hoteles, dejen de ganarse todos esos cuartos es ese es el problema ojalá que se, se mueran los huevos que lo y los hoteles fue mueran los que los gustan también se muera lo que los lo ojalá que se mueran se <risa> choquen mucho ojalá que se mueran mucho graa, y, y que se, y, se, y se, que se, es esto y que es esto, de alta gracia Tantísimo, no, no, no, porque se, esto no le decía la muerte a tanta gente y este hombre que es esto, de la alta gracia, porque este hombre es un asesino y le que mueran todos los ricos. Así que usted es un acomplejado, está envidioso de los ricos porque ellos también. Vámonos entonces con las informaciones. Vámonos con la número 27, señor director. La Comisión de Derechos Humanos solicita ayuda para una persona con graves problemas de salud. Es la número 27. Ese video nos lo envía, pues, ¿Tenerte? la encargada de la Comisión de Derechos Humanos a nivel regional, ¿Tenerte? que es Rebeca Enríquez y Francisco Guzmán, coordinador regional. Esta persona... Eh, Luis Luigi Joan Ureña Fabián tiene cuatro años, sufrió un accidente, quedó en condiciones en mal estado, tiene diabetes mielito tipo 1 insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, necesita una prótesis en la izquierda, tiene retiropatía diabética, dice que eh, no tiene nada ni siquiera para poder practicarse nada ni comprar. Eh, su medicamento ni su prótesis, llamar al 809-861-3826 y ahí ustedes verán las condiciones infrahumanas de este señor. Miren la pobreza que vive. Póngase este el video, señor director, desde el principio para que la gente vea esto. Desde el inicio, ponga. Eso hay que detener: hay que tener eh, un trabajo, tener dinero, pero si tú no tienes salud, no tienes nada. todo lo que hay que pedir es por tu salud.